Hola, hola, bienvenidas. Aquí Ana Avani les saluda dándole la más cordial y calurosa bienvenida a todas nuestras nuevas consultoras. El día de hoy este pequeño video les va a servir para mostrarles a ustedes todo lo que tenemos para apoyar su negocio desde el principio. Así que vamos a comenzar. Primeramente, ustedes cuando se inscribieron, Tuvieron que haber ordenado un kit de ingreso. El kit de ingreso puede ser el de $49.99 que le traía lo que son tres fragancias como lo están viendo acá tres fragancias, el libro de colección semestral, la revista Gold, el catálogo y su plan de desarrollo para su negocio. Si escogieron el kit de $15, solamente van a recibir una fragancia, no trae material, todo es digital, así que este kit de $15 no trae material. Si escogieron el kit de $35, este les trae dos fragancias, el catálogo de colección semestral más la papelería que ya pues ustedes han de haber recibido como las revistas y, y este el plan de compensación, todo lo que incluye pues su kit, ¿verdad? Así que bueno, seguidamente de eso voy a describirles a ustedes cuál es el material que van a recibir. Van a recibir el catálogo mensual de ofertas. Este, como la palabra lo dice mensual, va cambiando cada mes comienza del 15 o 14 de cada mes y vence el 15 o el 14 del siguiente mes. Así que mucho ojo con esto porque estas ofertas solamente son válidas un mes. Así que el catálogo de colección, este incluye todos los productos que tenemos de niño, de adulto, de mascotas, en realidad tiene todos los productos a precio regular. Este va cambiando cada seis meses, así que también este pueden mostrárselo a su cliente. Estos dos son para ser mostrados a los clientes. También en su kit van a recibir la revista de metas mensuales. Se llama Gold Magazine. Aquí ustedes van a encontrar una serie de información eh, incentivos eh, y sobre todo reconocimientos de las personas que van creciendo su, su negocio tanto en liderazgo como en ventas. Así que bueno, vamos a comenzar. En, en este folder ustedes van a encontrar lo que es el plan de compensación. El plan de compensación va a incluir lo que es eh, lo que usted necesita para calificarse, lo, los porcentajes que usted va a ganar al desarrollar su propio equipo de ventas. Así que por favor, estos materiales revísenlo cuando ustedes ya, ya reciban lo que es su kit. Así que esta información también la van a poder encontrar en, eh, en la sección de material de negocio en su página de cermat.com, Así que bueno, vamos a continuar. Eh, en este folder ustedes también van a poder encontrar material, como les estaba diciendo, como el plan de compensación, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos muchísimos programas, como por, por ejemplo el programa del eh, 360, que este les incluye a ustedes eh, una serie de videos que tienen que ver eh, justo el día en que se inscriban Traten la manera de eh, activarse, ¿verdad? En lo que es el programa 360 porque al realizar y ver esos videos, ustedes eh, van a recibir premios comenzando desde el segundo mes de activación. Es decir, si ustedes se inscriben este mes, eh, usted va a recibir su primer regalo en el segundo mes el segundo regalo en el tercer mes y el tercer regalo en el cuarto mes así que usted trate la manera de ver esos videos, trate la manera de seguir las instrucciones para poder ganar desde el principio también usted va a poder inscribirse en el programa de puntos premiados ahí usted también va a poder eh, acumularlos y le van a servir para dos de destinos una para descuentos en productos y dos, para acumularlos y canjearlos por premios. Los premios van desde eh, set de, de, de cocina, eh, toallas, licuadoras, iPad, relojes, refrigeradoras, viajes. En realidad, eh, usted va a ir acumulando la mayor parte de puntos para que entre más tiene, el premio que elija sea muchísimo mejor. También otro de los programas que ustedes van a, a ver, es el programa del Club VIP. Aquí usted va a tener muchísimos y más beneficios una vez que usted está desarrollando su grupo y usted va creciendo junto con ellos. Así que estos son programas que los van ustedes a encontrar dentro del folder del cual les hablé anteriormente. También eh, es, es importante que ustedes sepan que en la revista de metas mensuales van a encontrar la descripción de varios programas que son para beneficio de ustedes, como por ejemplo, eh, el monitoreo de sus primeros 60 días. Si usted quiere desarrollar liderazgo o si quiere desarrollar su liderazgo en ventas, usted va a poder eh, darle seguimiento en los primeros 60 días. Aparte de eso, también tenemos un programa de que si usted desarrolla eh, eh, Promotores certificados en su organización. Usted también recibe bonos por desarrollo. También tenemos lo que es el programa de reactivación. Esto se aplica a todas esas personas que tienen más de cuatro meses de no hacer una orden y al volver no tienen que inscribirse nuevamente, sino que solo realizan su orden y se ganan una fragancia valorada en 45 dólares mes a mes. Las fragancias van cambiando, así que esto que están viendo acá es un ejemplo de lo que ustedes pudieran recibir en un dado caso que pasaran cuatro meses sin hacer alguna orden. También tenemos el programa de cliente preferido. El cliente preferido es un programa que se aplica a los clientes que no quieren inscribirse pero quieren comprar. Esto ustedes lo tienen disponible única y exclusivamente en su página web así que esto es bueno que lo conozcan porque si usted tiene su tienda virtual va a poder ofrecérselo a sus clientes así que eso pues es una de las herramientas que tiene sacarle muchísimo provecho para que vea incrementar más aún sus ganancias hablando de su tienda virtual usted va a poder eh, usted va a poder eh, referir a sus clientes a que visiten lo que es su tienda virtual en la sección que les voy a describir por ejemplo si alguien eh, visita su tienda eh, y lo están viendo a través del celular ustedes van a encontrar la página eh, principal que es esta en esta sección va a aparecer lo que es su nombre verdad porque la página está personalizada, va a aparecer su nombre y va a aparecer posiblemente su número de teléfono donde la persona, si no comprende cómo funciona, le va a poder llamar. Una vez que esta persona eh, decida, bueno, yo quiero inscribirme en CERMA, va a visitar eh, estas tres rayitas que ustedes están viendo acá, eh, le va a hacer clic y le va a salir este menú. La persona interesada va a hacerle clic donde dice Emprende con CERMA y luego le va a salir esta página y va a poder agregar, ingresar donde dice quiero emprender así que esto es bueno de que ustedes se lo hagan saber a las personas que están interesadas para que no vayan eh, a extraviarse y puedan encontrar más rápido la opción para que formen parte de su equipo así que esto también está disponible en su página web así que bueno, hablando de ganancias me imagino que ustedes están ansiosas de conocer cuánto va a ganar en la medida que usted venda recuerden de que esta tabla de Ganancias le está eh, disponible para ustedes en su revista de, de metas mensuales, siempre les va a aparecer ahí para que ustedes puedan coordinar sus ventas. Recuerden que si usted hace una orden de un dólar a 49,95, sus ganancias son cero. Si su venta es de 50 a 169.99, gana el 25%. Pero pongan mucha atención en esto, porque un centavo determina el porcentaje. Si ustedes se fijan, de 170 a 300 dólares con 99 centavos es el 40%. Pero si usted le suma un dólar, entonces usted se lleva el 50%. Vamos a simplificarlo en este ejemplo. Si su orden... Es de 301 precio público, usted va a pagar 151 más el envío. Así que más por menos. Así que tómenle muchísima ventaja porque este programa, si ustedes se aprenden bien las tablas de porcentaje, ustedes tienen garantizado su 50%. También, otro de los beneficios que ustedes van a tener es que tenemos una herramienta muy útil que se llama Chipping Pass. ¿Y cómo funciona esta? esta herramienta cuesta 16 dólares a cambio de los 16 dólares que usted va a pagar va a recibir este producto que está valorado en 25 o 30 dólares según el precio regular del libro La que les quiero decir es que eh, vamos a explicarles de una manera más fácil eh, si usted adquiere este servicio usted tiene garantizado Cuatro pedidos adicionales dentro del mismo mes sin pagar envío. Así que vean el ahorro que van a tener. Aquí a la par está lo que es la tabla de envío, lo que es el costo cuando usted hace su orden. Imagínense ustedes que usted compró una orden de $301, usted paga $19.90. Pero si usted incluye este servicio, si usted vuelve a hacer otra orden, ya no va a pagar $19.90. Va a ser completamente gratis el envío, cuatro veces adicionales en el mes. Así que muchísima eh, atención con esto. Esta herramienta les va a servir especialmente si usted tiene muchísimos clientes a que atender. Así que eh, se los recomiendo que la compren al principio de mes para que le puedan sacar ventaja el resto del mes. Si usted lo compra eh, ya en los últimos días, no se los aconsejo porque ya no va a ser otro pedido. Así que usted trate de organizarlo, trate de comprarlo eh, a principio de mes para que le saque mucha más ventaja. Bueno, también quiero mostrarles esta otra herramienta donde ustedes eh, van a tomarle mucha ventaja. Todos los meses salen eh, ofertas diferentes ¿verdad? Eh, donde ustedes van a poder agregarla a su orden. El envío, ustedes saben que cuesta $19.90, pero si incluyen esta, esta fragancia que cuesta $25, dólares, eh, usted no va a pagar el envío. Pero ¿saben qué? Usted recibe dos productos por este precio y el envío es gratis. Así que usted, si vende esta, la va a vender en $25, y le va a quedar una extra que si la vende, usted le está sacando el 50% de ganancia. Así que eso eh, es muy bueno porque ustedes eh, van a aprender a ganar muchísimo más incluyendo de las herramientas que son para no pagar el envío. Ahora, usted también... Tiene que darse cuenta de esto, usted está en un grupo de, de, de personas que participan todas las semanas y ganan todas las semanas. En este grupo todo mundo gana en la medida que usted esté activa todas las semanas. Así que déjeme explicarle, todas las semanas eh, las personas que, que hacen su pedido dentro de los primeros 15 días del mes participan en rifa. Las personas que inscriben de una o más personas en la semana participan de rifa. Rifas semanales por venta las tenemos. Eh, trabajamos junto con mi compañera Ana Garibaldo. Este, ella hace rifas todos los sábados con todos los que realizan órdenes semanalmente. También tiene rifas para las personas que se desarrollan en liderazgo. Así que como pueden ver, somos un equipo trabajando. Yo me encargo del área de liderazgo, de desarrollo en liderazgo. Ella se encarga en el área de las ventas. Y las dos estamos combinando lo que es eh, este tipo de actividades para que todos los eh, miembros de este grupo les saquen mucho provecho. También trabajamos en colaboración con varias de sus eh, líderes eh, porque tenemos líderes en varios estados donde ellas también realizan actividades. Eh, y, y todo hacemos eh, a nivel semanal, a nivel de organización. Yo sé que a ustedes les va a encantar participar porque este grupo está eh, destinado a hacerla sentir bien, hacerla sentir eh, Bienvenidas y apreciadas. Así que tenemos todas estas actividades y son a través de ruletas digitales. O sea que no hay eh, opción de favoritismos. Al contrario, aquí se trata de premiar su esfuerzo. Así que, ¿qué más tenemos para usted? Bueno, déjeme decirle que en este grupo nos encargamos de organizar paquetes, como por ejemplo, si usted ve esta foto de acá lleva todo esto por 201, tratamos la manera de que usted vea eh, el presupuesto suyo que, vea, que lleve más por menos. ¿okay? Así que eh, siempre estamos haciendo este tipo de paquetes para que usted vea cómo rinde su dinero. Estos paquetes están valorados en más de 400 dólares. Entonces, por esa razón es que se calculan al 50% por si a usted le gusta alguno de estos paquetes. Si no le gusta ninguno de ellos, no se preocupe, usted puede hacer su orden a su gusto. Y ya para terminar, eh, si alguna de ustedes necesita comunicarse conmigo, este es mi número, así que ustedes pueden comunicarse conmigo de lunes a sábado verdad, eh, a cualquier hora del día, con mucho gusto les voy a atender y si tienen alguna pregunta eh, en específico, eh, si no me encuentran por teléfono pueden mandarme un mensaje y les voy a responder lo más pronto posible. Así que gracias por haber elegido pertenecer a este grupo y les prometo que les va a gustar porque es un grupo que trabaja muchísimo y estamos aquí a la orden para ustedes. Así que ha sido un gusto, mi nombre es Ana Abani y nuevamente pues sean bienvenidos.